Muy buenas tardes, noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, bueno, bueno, la dictadura de lo prohibido. El título yo sé que es un poquito cañero, pero es que es una realidad, es una realidad. Y os leo, dictadura, sistema de gobierno en el que lo que no está prohibido es obligatorio. Y esto es una realidad, es decir, o sigues por aquí o lo que sigas por allá está prohibido. No tienes más elección. A pesar... ...de que esa elección... ...tú la puedas sostener. Hombre, evidentemente... ...es que claro, la poligamia iba a irme yo por, por, por... ...tierras peligrosas, pantanosas, fangosas. La poligamia, claro, si puedo mantener más mujeres... ...o puedo mantener más maridos, ¿por qué no puedo tener más? ¿No? Al final... Eh, pero nos están, estamos en la época en el de mayor recorte de derechos, de mayor recorte de todo, y sin embargo, no pasa nada. No se está dando cuenta la gente, o no está queriendo, no está queriendo darse cuenta. Es terrible. Y, y cuando cosas tan estúpidas como la que vamos a ver hoy, eh, pasa aquí como, como quien no quiere la cosa... Yo me iría preparando y cuanto más aislado y más autosuficiente seas, mejor. Posiblemente más preparado estés para ese futuro distópico en el que, en el que nos van a meter. Por otra parte, eh, una regla muy importante, una regla importantísima que... Que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer trading, a la hora de, de no solamente trading, no, a la hora de si voy a entrar en esta operación o no, porque hemos roto un, una resistencia, o un soporte, o una línea de tendencia. ¿Qué es? ¿Qué es lo que va a confirmar esa acción? ¿Qué es en última instancia lo que me va a decir? Tío, adelante. El volumen. El volumen. Sí, que no, yo ya lo sabía, ya, ya, pero es que nunca os fijáis. Y yo lo sé, lo sé por alumnos, lo sé por mucha gente que me lo, me lo, me lo, me lo pregunta, por, diariamente recibo eh, muchas preguntas vuestras. Y, y, y es que al final, evidentemente, hay que tener mil ojos, esto es normal, ¿vale? Al final se hace, eh, lo, lo vas a mirar por reflejos, al por automático, ¿no? pero de verdad que es una de las cosas que tenéis que tener en esa, en esa pequeña lista en la que dices, voy a hacer un checking ¿no? Si yo voy a entrar en una operación, por ejemplo, en largos, bueno, pues ha pasado esta resistencia, eh, ha pasado esta media, hay, ha pasado este precio que tengo en horizontal, esta línea de tendencia, y además el volumen me lo confirma. Poneros ese check. El volumen me lo confirma. Igual que la paciencia pava, el volumen lo confirma. Venga, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está interesante... Y lo dicho, la dictadura de lo prohibido. <risa> Vamos a verlo también. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, la Unión Europea prohibirá... Prohibirá... Prohibirá... Prohibirá... Prohibirá... prohibirá uh, la venta de televisores 8K por su alto consumo. ¡Madre mía! A ver... Yo... Ya siendo un poquito tal... O sea... Primero, emisiones 8K no hay. Uh, los monitores 8K ahora mismo, pues eh, para cine y demás... Bueno, pero me refiero para los profesionales del cine. Más allá del 4K... Poca chicha, esa es la realidad. ¿Vale? Y, y, y, ¿vale? 4K, y. Ahora bien, si a mí me sale de los cojones comprarme un televisor 8K, viene la Unión Europea a decirme, no, es que consume mucho. 350 vatios, ¿vale? De media, un, un, un televisor 8K debería de consumir según la nueva norma, normativa. 142 vatios. Un televisor 4K de 75 pulgadas. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que los 8K que hay ahora mismo nuevos, pues consumen 350 vatios. ¿O le estamos pidiendo demasiado a la tecnología? Punto número uno. que es que viene de China? Donde se fabrica todo esto. Punto número dos. ¿O es que vamos a salvar aquí la Unión Europea? va a salvar el planeta, prohibiendo los televisores 8 acá Cuando, hasta donde yo sé, los coches oficiales, que son siempre son, son unos cochazos con unas cilindradas que flipas, por seguridad, los aviones también, esos, esos no consumen ni, ni, ni dejan huella de carbono, esos van a pedos, que por cierto, los pedos también consumen, cualquier día nos van a hacer pagar un canon por cada pedo. Claro, ¿qué consumimos? a ver ¿Qué matarnos aquí...? Y colgarnos. Generamos, pues yo, yo genero bastante, la verdad. Pero, más allá no de, oye, hay una normativa, eh, empezó todo por, voy a marcar los electrodomésticos, yo creo que lo recordaréis, allá por finales de los 90, eh, primeros del 2000, pues empezaron ya a marcar los electrodomésticos que si consumen más que si consumen menos, luego ya wow, vamos a prohibir estos tal estas gamas ya porque consumen demasiado ya, ya, si puede consumir demasiado, pero es que yo a lo mejor no me puedo permitir pagar un electrodoméstico de ese nivel tu pedazo de hijo de puta, ¿vale? que tienes un sueldo vitalicio y que tienes una serie de cosas ¿vale? pues lo mismo si te puedes permitir lo que te salga de las narices valga lo que valga ¿vale? para que consuma un bien poquito pero a lo mejor yo no He habido momentos en mi vida que no me he podido permitir nada. Como le pasa a la mayoría de la gente. Entonces, no sé. Eh, ya empezamos con estas prohibiciones, con algo que consume 350 vatios. Eh, mira, por ejemplo, referencia a un, un OLED Samsung tal, este de 55 pulgadas, 4K, consume 310, y la Comisión, según la Comisión Europea debería consumir 85. Eh... Una, una locura, ¿vale? Un buen televisor 8K de 88 pulgadas ronda los 17.000 euros. Eso yo no me lo voy a comprar. Eh, pues bueno, al final es, una, es una, una barbaridad, ¿vale? A mí me parece una barbaridad. Eh, me parece bien, ¿no? Que, que exijan a la tecnología que, que, bueno, pues que vaya consumiendo menos, pero hay a prohibirlos. Eh, no sé. Dentro de poco, ¿qué nos van a decir? Usted no puede planchar en su casa porque la planchada consume 1500 vatios. Tiene que bajar a una plancha a lo mejor de 900 y si plancha mal, pues se jode. Porque yo, como lo voy a mandar a la lavandería, que es un negocio industrial y a mí me sale bien barato o mismo me lo paga incluso la, la, la Comisión Europea dentro de mis dietas, pues me la pela. O, eh, no sé, no vas a tostarte el pan. O no enciendas el microondas, que son 900 vatios. Vamos a limitarlos a 600. Y... ¿No lo vi la blanca vitrocerámica? Olvídate. Vas a tener que encender el fuego peñito y estar tres horas consumiendo electricidad, mucho más al final, para, que, para calentar lo mismo. O sea, toda esta gente, todos estos subnormales eh, que van de ingenieros que están ahí, yo no sé, yo no sé de, de verdad. Mmm, Todas estas pequeñas cosas que nos están quitando, que a mí sinceramente me parece estúpido comprar una televisión 8K, ¿vale? de otras cosas porque el ojo humano tampoco va a ir más allá. Pero bueno, en un momento dado una televisión muy grande para, para lo que sea o porque te apetece. Punto. A hay, hay cosas que me apetecen y a gente que le puede parecer una auténtica chorrada. Pues sí. No sé, yo ya me contáis qué pensáis. Lo dicho, ¿no? Agenda 2030. No tendrás nada y serás feliz. Bueno, aunque esa frase en realidad viene por otra cosa, pero se ha adaptado y se la han tomado muy, muy en serio y nos van a joder muy, muy en serio. Bien dicho esto, vamos a Bitcoin. Bitcoin, que está, bueno, pues intentando hacer un pequeño rebote. Acá ha hecho esta caída, un pequeño rebote. Está dentro de este micro canal que decíamos ayer, ¿no? En tiempos más pequeños de una hora bueno, microcanal de esta línea de tendencia, que posiblemente puede ir a tocarla con permiso de que, vamos a una hora, ¿vale? Con permiso de que en una hora, yo creo ya se ha producido, así ah, está ahí, estaba ahí, fijaros, ¿eh? Ha intentado, de to toque y toque, ha intentado pasar, inclusive, si nos vamos a la punta, aquí, vamos a, vamos a ir a los cuerpos. ¿Qué nos dicen los cuerpos? ¿Vale? Los cuerpos nos dicen eso, y... Las puntas, Ay, la puntita, la puntita nada más, más o menos nos dicen esto, ¿vale? Entonces, bueno, vale, de primer cuerpo, cuerpo aquí, cuerpo aquí, no está pudiendo romper, esto es en una hora, eh, con lo cual, de momento, parece que no vamos a ver la siguiente línea de tendencia, eh, en, en la zona de 19.400, vamos a ver, ¿vale? porque esto ya sabéis que en cualquier momento se da la vuelta, más es viernes, va a llegar el fin de semana, depende de cómo cierren los futuros del CME, que bueno están en 19.190. cuánto les quedan a estos señores para cerrar dos horas y 50 minutos en el momento que cierren bueno pues tendremos un precio aproximado en el cual pues podremos mmm, tontear el fin de semana en cuatro horas como vemos vale más o menos estamos ahí en, en ese punto en oye pues podríamos darlo como válido no que rompo y si rompo pues, oye, pues muy bien inclusive podríamos venirnos aquí decir Cuerpo aquí, cuerpo aquí. ¿Sí? ¿Vale? Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Y luego voy a tirarnos la paralela. Ay, ya os recuerdo, recuerdo, pulsáis control y duplicáis la. Ahí, más o menos. ¿Vale? Y bueno, pues ya rizar el rizo, ¿vale? Parece que quiere romperlo. Pero vamos a ver en qué se traduce realmente. Porque recuerdo que esto que estamos viendo lleva un delay. Veis que tiene una aquí una D de 10 minutos. Lleva un retraso de 10 minutos. Mi retraso es desde que nací. El de estos es de 10 minutos. Eh, Aquí, ¿vale? Pues vemos que en lo que son los mercados, un poquito más así, ya después de despasar esos 10 minutos, está diciendo que, que verdes las han segado. Vamos a irnos al mercado de una hora. ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa? Fijaros en algo muy importante y es lo que os pongo también y es lo que os he dicho al empezar. ¿Qué narices va a confirmar un movimiento? El volumen. Es normal que estemos subiendo y vayamos a romper una línea de tendencia con el volumen cayendo, yo no lo veo. Llamarme loco, yo sé que muchas veces lo digo, ya sé que soy muy pesado, pero de momento no lo veo. Vamos a ver si en esta vela es capaz de romper el volumen, ya no este, este otro, en verde, darse la vuelta y romper con claridad. vale Luego puede hacer un pullback y seguir arriba. Creo que como máximo, vale y si lo vemos... Eh, de una forma mm, imparcial, eh, llegaremos a esta línea de tendencia, ¿vale? Con la, en la zona de 19.500, como mucho esa resistencia, de, al menos de momento, ¿vale? Eh, el fin de semana tampoco nos da para más, los mercados no es que estén muy bien. Vamos a ver la semana que viene que tenemos mm, 25, 26, 27 resultados interesantes de empresas, que eso es lo que nos va a empezar a decir la, la realidad del mercado. Eh... ¿Cuánto queda? Estados Unidos ya está diciendo que, bueno, pues que hay zonas en las que empieza la recesión, pues quizás eso haga que la FED afloje antes de tiempo. Bueno, aunque yo creo que antes de tiempo no, pero que afloje dentro de los planes que, que el mercado tiene, bueno, no el mercado, no, realmente la FED. Eh, y bueno, que a partir de enero, pues, mantengan los tipos de interés, eh, suban muy suavemente ya, y bueno, pues dejen, dejen, dejen a estas subidas hacer su trabajo, porque han subido, han sido los intereses que más han subido más rápido en toda la historia. Entonces, bueno, eh, lo he dicho en cuanto a Bitcoin, una hora, muy corto plazo de tiempo, ¿vale? Parece que no quiere el volumen, nos está diciendo que no quiere romper de momento. En cuanto a cuatro horas, nos dice algo muy parecido. Hemos tenido una vela de cuatro horas muy buena y esta que nos queda una hora y media, pues se ha giñado, se ha giñado, ha dicho mm, mm, que no, ¿qué pasa con los mercados tradicionales? Bueno, pues aparte de que. Tenemos por aquí el DAX que ha cerrado en negativo 0.29, el IBEX ha cerrado en negativo un 1.29, um, SP500 al alza 1.87, es decir, tiene una muy buena subida, más que buena, y fijaros cómo esta misma vela de 4 horas o parte de esta vela, porque es que luego están mezcladas ¿vale? con, lo, con los horarios, eh, ha sido muy buena y en Bitcoin también ha sido muy buena, ha sido una vela de recuperación, ¿vale? y esta pues ya no está siendo tanto, ¿por qué? vamos a ponernos en una hora a ver qué está pasando ¿vale? porque ha habido un poco de recuperación aquí en el SP500 ves que en cuatro horas nos quedan 2.35 y sin embargo a nosotros nos queda una hora menos en, en lo que es cuatro horas bueno, bueno, una hora, Veis que esta última hora ha dicho, uy he, he llegado este máximo, he cerrado por encima puede ser un breakout falso y venirse abajo, ya lo veremos eh, todavía no nos queda ese tiempo. O, eh, bueno, pues intentar ir a por este doble techo, que lo hizo perfectamente. Vamos a ver qué decide. Eh, normalmente, las últimas horas, y hemos dicho que nos quedan dos horas y media, eh, última hora, dos últimas horas, suele hacer las positivas. Puede venir a tocar la media de 200 y luego ya dejarnos huérfanos y hacer otra especie de doble techo aquí, o vete tras ver, aunque bueno, aquí parece que quiere hacer... Uh, una zona de máximos, ¿vale? Y por el otro lado tenemos también una zona de mínimos paralela, o más o menos paralela, ¿vale? Si nos vamos a, a los... ¿vale? Bueno, pues podríamos decir que eh, en este canal pues vino, vino abajo, ha llegado arriba casi 50%, otra vez arriba, otra vez abajo, bueno... Y si es capaz de pasar la media de 200, ¿por qué no? y otra vez arriba e intentar a buscar la zona la semana que viene, los 3.885. Pero eso va a depender de los resultados empresariales y bueno pues esas pequeñas cosas que vienen por ahí. Eh, datos económicos que tendremos alguno. Y sobre todo, sobre todo, esas perspectivas cara a, a primeros de noviembre en el cual la Fed va a venir con los recortes otra vez. Eh, sobre todo, es interesante... No lo que vayan a decir en cuanto a tipos de interés, porque yo creo que va a ser 0,75 en ese aspecto, no creo que, que vayan a variar, sino en la parte en la que van a restar liquidez al mercado. Eso es, creo que es ahora mismo lo más importante, porque empieza a haber problemas de dinerito en algunos sitios, ha habido demasiada liquidez, sigue habiendo demasiada liquidez, creo yo. Están todas los precios, siguen muy hinchados los precios de las empresas, porque fijaros en una cosa. Eh, voy a ponerlo en diario... Bueno, vamos a ponerlo en semanal, que lo vamos a ver mucho mejor. Todavía no estamos, bueno, estamos en precios post-COVID, no estamos en precios pre-COVID. Eh, en esta zona, ¿vale? lo, que, lo que fue el verano del 19 hasta, hasta enero del 20, lo que es todo, hasta este, este semestre, eh, pensábamos que era una auténtica barbaridad, que estaba súper hinchado el mercado y que tenía que pasar algo. Eh, que algo, algo iba a pasar para, para desinflarlo. Evidentemente, lo que vino fue un desinfle y un regalo de dinero. vale Si aquí estaba inflado, ahora seguimos muy inflados. Y esto es una realidad. Nos ¿No puede gustar, no nos puede gustar. Eh, mucho de ese dinero se ha intercambiado de bolsillos, en realidad se ha impreso para que se lo quede mucha gente en su bolsillo. No es para... Claro que gente, ya sabéis, lo de siempre. ¿vale? Esto es lo de siempre. Eh, a partir de aquí... Vamos a ver cuánto más de los precios pre-COVID, estos máximos pre-COVID, zona de 3.375, aproximadamente 3.400, ¿vale? Hasta los 3.200, esta zona que tenemos marcada de hace muchos meses, ¿vale? Eh, tiene que bajar. Yo, mi, mi, mi mayor curiosidad no es si va a llegar aquí o va a llegar aquí. Yo creo, vamos, para mí va a llegar ahí, sí o sí. La cuestión es, desde aquí, ¿cuánto va a caer para abajo? Es, esa es mi pregunta, ¿vale? La pregunta es para mí. Es igual que cuando va a perder 10, 17, ¿va a ir a 15? Yo creo que va a ir a 15. La cuestión es, ¿cuánto más de 15 puede perder Bitcoin? O sea, y, eso, y eso es una, una, una realidad que todavía no está hecha. No es, no es una realidad que digamos, vale, sí, sí, sí, es que es así eso. No hay, no hay otra verdad. Mi verdad es la única. No, no. ¿Sabéis que yo soy hiper-mega-flexible? Uy, uy, lo que me ha salido, hiper-mega-flexible. Madre mía qué Locura, eh, pues eso hay que ser muy flexible con el, con el trading y, y oye, los mercados hay que adaptarse a ellos, y ya está. Igual que en algún momento puedo pensar, pues hombre, yo pienso que no bajaremos de aquí o no, pero la realidad es la que es y es la que tenemos que ver. Vale, fijaros cómo desde este máximo, un mínimo, dos mínimos, tres mínimos, un máximo. Dos máximos, tres máximos. Entonces, bueno, estamos en unos puntos. ¿Vale? Que tenemos un toque, dos, tres y cuatro. Y por arriba tenemos uno, dos y tres. En realidad, este, ¿vale? No contaría. Sería uno, dos y tres, uno, dos y tres. Vamos a ver. Si se viniera abajo, ¿dónde nos podría llevar? Tachan. 18.500, eso es lo que buscamos al menos eso es lo que busco yo eh. de momento, lo que busco evidentemente comprar bastante más abajo pero en los de momento este canal no veo visas por el volumen vale, ya lo hemos dicho, de que vaya a romperlo con lo cual 18.500 a lo mejor no por debajo de este mínimo anterior que, es, que se quedó en 18.187 aproximadamente eh, bueno, pues ya está, que no es por debajo de ese y es un poquito más arriba, vale pero 18.500, igual que toco aquí Igual que tocó aquí, aquí, aquí, aquí, y se ha dejado de tocar los, digo, los 18.500. Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Eso es malo? No. Eso es simplemente adaptarse a lo que tiene el jodido mercado. Vale, voy a quitar estos, porque si no luego quedan un poquito raros. estado intentando hacerle con el control Z, pero es que desde que han puesto la mierda esa con las actualizaciones, ya... Algunas cosas van para adelante y otras cosas van para atrás como los cangrejos bien Bitcoin este es el que manda eh, mañana sábado sábado día de algo es posible que haga algo en el largo plazo voy a enseñaros algo que creo que es muy muy muy interesante y, y no lo debéis de perder eh, no voy a enrollarme con algo ni nada, pero quiero que veáis esto vale eh, esto es en el rango semanal vale pues que veáis el canal el marcado desde este máximo y estos mínimos la, la línea de mínimos es clara la línea de máximos yo creo que también es clara vale. Eh, evidentemente ha habido eh, ciclos en los que ha sido un máximo muy brutal y otros que apenas lo ha pasado bueno, vale, después de cada máximo brutal de estos hay otro pico máximo brutal de estos hay otro pico máximo brutal de estos hay otro pico podemos decirlo de esta manera así burda pero, pero, vamos a diario por si a alguien le interesa, 2-Year eh, MA Multiplier, Uf, ¡Qué mal hablo inglés! Coño. Eh, nos dice eh, estas zonas de mínimos, zonas en las que hemos podido comprar al mejor precio Bitcoin. Eh, en cada ciclo, vale, en cada momento. Entonces, eh, bueno, todo lo que está por debajo de la media verde a lo largo de ese tiempo vale, nos está indicando siempre, bueno, siempre, nos está indicando que hemos podido comprar al mejor precio y cuando lo hemos pasado, veis que se pone en rojo, Hemos pasado a la media roja a esta. No, dice que es una zona en la que hemos vendido muy bien. Yo creo que esta media, el multiplicador de esta media, que es un por dos de esta otra, deberían de adaptarlo mejor en este, en este indicador. Porque la parte de abajo va bastante bien, pero la parte de arriba, evidentemente, uy, sí, aquí se llegó a rozar. ¿Vale? No, pero bueno, simplemente este, este es, ya sabemos que además por este parón que hubo aquí, también, eh, pues bueno, este ciclo no ha sido tan potente y ya está, ni más tu tía. Eh, hemos hecho un, un doble techo, al final parecía que íbamos a hacer una pauta plana, no lo hizo, hizo un doble techo, con un pullback y hemos caído. Mm, nos queda todavía... Eh, yo creo que el movimiento del doble techo ya lo ha cumplido. ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues muy sencillo, chicos, porque si vemos que aquí aproximadamente tenemos esto, si lo... Ponemos aquí, ¡ah, no, no lo ha cumplido! ¿Dónde nos lo marca? ¿Qué no? En los 13.746. 14.000, ¿vale? Entonces, es posible, es probable, aunque bueno, el movimiento está desgastado, ¿vale? Mm, me gustan los, los puntos de desgaste, igual que hay un doble techo, y, y lo vemos muchas veces en, muy poco, en un espacio de tiempo muy corto. Eh, lo hemos visto hace poco, con estos movimientos que hemos tenido aquí. Vale, aquí hizo un movimiento de doble techo. Aquí hicimos el otro día uno. En cuatro horas eh, también teníamos pim, pan. Este, este que hubo aquí, ¿veis? Subida, caída, subida y nos fuimos abajo. Al principio muy acelerado y luego más suavecito. ¿Qué es lo que está pasando? Ni más ni menos que aquí hicimos un doble techo. Al principio una caída más acelerada y luego más suavecito para terminar de caer al punto que le toque. Pero la realidad es que para la inversión a largo plazo estamos dentro de esa zona verde, ¿vale?, en la cual conseguimos el mejor precio posible a lo largo de un ciclo eh, de Bitcoin. Estamos dentro de esa zona. Como siempre, eh, ya sabéis que yo, mi, mi zona morada, en los 15.600 más o menos, creo que es una zona muy buena para comprar. ¿Que quizás baje más? Pues posiblemente. Claro que sí, ¿por qué no? Y si, si tengo 100 brillos pues los meteré. Y si no los tengo, pues no meteré nada. ¿Qué le vamos a hacer? Pero eh, es, es así. Esa es la, la realidad de cómo está el mercado. Bien, dicho esto, Ethereum, pues está muy parecida a Bitcoin. Ha hecho una mecha bastante bonita de cuatro horas, un poquito más bonita de las que había por ahí, porque ha abrazado mucha parte del mercado. Pero bueno, ahora se le está resistiendo el continuar. Eh, bueno, que más o menos se intente mantener esta zona, que no la vayan perdiendo, pues está bien. Eh, hay un concepto yo que yo creo que no. Y os invito, ¿vale? Os invito a, a tener la cabeza en el sitio. Que no debemos de perder. Y una cosa es las criptomonedas, una cosa son las altcoins y otra cosa muy diferente es Bitcoin. Yo sigo también bastante Ethereum y alguna de las principales, top, top, top 10 sobre todo, eh, y alguna interesante que vea por ahí, pero top 10. Porque eh, cualquier regulación, cualquier cosa que haya en el mercado puede mandar a tomar por saco las altcoins. Y se va a sufrir mucho, ¿vale? Yo, de verdad, la inversión en altcoins, reducirla al máximo posible. Porque tiene pinta de que van a ir momentos bastante malos. El total market, eh, igual, bueno, vamos a ponerlo en diario, me gusta más el total market en diario. Ha tenido una recuperación bastante buena, ¿vale? Ha caído a esta zona de mínimos. Y, ¡pum! Ha rebotado este, este mínimo anterior. Ha rebotado, eso es bastante bueno. La dominancia de Bitcoin que al final se ha puesto un poco rojilla, estaba bastante verde, pero bueno, ya ha roto, ya, ya cerró aquí, cerró por encima de este máximo, ayer lo confirmó y ahí, bueno, pues sigue manteniendo eso más o menos en esa zona, a ver si mañana baja un poquito y hace que las altcoins en sábado o sabadete se muevan eh, lo que, bueno, muchas veces buscamos. Vemos que los cortos de Bitcoin pasaron ya la media de 200, van a atacar la media de 50 y una vez que la ataquen y la puedan pasar van a tener ya el camino libre para ir otra vez al 50% del canal. Eh, tanto va el cantado de la fuente que al final se rompe. ¿Por qué os digo esto? Porque eh, movimiento bajo parte inferior del canal, voy a la parte superior. Voy bajando, voy bajando, se me resiste 50%. Caigo a la parte inferior del canal, vuelvo al 50% y tengo un hombro, cabeza, hombro invertido que me puede llevar al 50% del canal para romperlo otra vez arriba. Mucho ojo con estos movimientos, ¿vale? No sería la primera vez... ¿Vale? que nos hace un movimiento de este tipo, eh, tenemos algo dibujado aquí, vale bastante parecido, en una caída tenemos aquí un hombrito, una caída y se fue, fue para arriba directamente sin siquiera hacer el hombro, pero al final volvió otra vez arriba, o sea, mucho cuidado, mucho, mucho, mucho cuidado, porque como le dé, por venirse al 50% del canal, solamente eso, una acumulación de cortos importante, eh, puede romperlo a, a, y, y una ruptura de, de, ese, de ese tipo es un, es un buen tortazo eh, Cardano a pesar de que esta mañana ha estado cayendo bastante, de hecho veis ahí tenemos una mecha bastante interesante, fijaros cómo ha sido una falsa ruptura de lo que teníamos marcado ¿eh? la línea que marcamos vale también por eso muchas veces os digo hasta que no termine este movimiento y empiece a subir no sabemos, por eso decir bueno es que si cae aquí y vuelve yo prefiero esperar a que haga este arquito y una vez que haga este arquito y vuelva a tocar el precio, vale pues entonces ya entro. ¿Por qué? Porque en este punto entrar ahora, a ver, puedo entrar ahora y luego promediar, pero puede ser que se vaya abajo, aunque estamos ya muy desgastados. ¿Vale? Entonces tengo que estar muy atento a los caminitos RSI que suele coger Cardano, que lo suele repetir mucho, lo repite... Una y otra vez, ¿vale? Ya lo hemos visto varias veces, cómo lo repite, o sea, os invito a que cojáis Cardano en diario y empecéis por vosotros mismos a hacer estos análisis, Cuando rompe la línea de tendencia y qué pasa y después cómo vuelve a recuperar. Siempre que la rompe tiene una recuperación muy importante, ¿vale? entonces en el momento de la romper a la baja pues es momento de, de intentar acumularle para luego la ruptura que va al alza que suelen ser movimientos explosivos bastante interesantes, unos más lentos que ya sabemos que es dando, pero cuando son un poquito explosivos son un 60% en, en un espacio de tiempo de apenas una semana, entonces bueno eh, creo que, que pueden ser interesantes aquí está formando esta pequeña cuña con esta línea de tendencia y esta parte inferior que de momento la respeta vale, con lo cual la dejamos ahí, no la vamos a tocar y vamos a ver cómo sigue evolucionando el enfermo. Si va bien mañana, yo creo que mañana, si es día de Alcoins, puede pegar una, una pequeña subida a intentar atacar esta zona de los 0.36, 0.36, sí, más o menos, 0.36 y medio. Ya veremos a ver lo que quiere hacer. Y el resto de altcoins, pues bueno, imagino que habrá muchas muy similares, pero bueno, os invito con este análisis de carano a que es aquí, bueno, pues intentéis seguirla, recordar que cada vez que perdemos la EMA20 nos hace de resistencia hasta que en un momento dado tenemos que ir a por ella, nos acercamos a ella y la pasamos, cuando la pasamos ya sabemos que tenemos las demás que nos hacen de, de resistencia dinámica y bueno, al final la rompemos, si no la rompemos, pues ya sabemos que, Diego, Toco la, la EMA20, vuelvo a caer a la línea de tendencia, entro y a partir de ahí ya lo más fácil es que tengamos una mejor ruptura. Pero también muy atentos a lo que esté pasando en todos los mercados. No pensemos que porque hayamos entrado aquí, que técnicamente se vea bien, vaya a salir bien. Eso no quiere decir absolutamente nada. ¿vale? Bien, dicho esto terminamos con Bitcoin. Espero que paséis un buen fin de semana. Eh, de momento parece que quiere confirmar las sospechas. Eh, vela un poquito más roja. Si nos vamos a una hora... Otro martillo invertido, llega, resistencia, aquí he intentado volver, vuelve a hacer otro, otro martillo y el volumen sigue bastante bastante bajo, le quedan minutos todavía, pero bueno, a ver si quiere hacer algo y si no, pues si baja, fantástico, eso que tendremos, yo personalmente ya sabéis lo que opino y sigo... A los bajos, a los bajos, aunque bueno, hago un poquito de todo, pero porque yo estoy muy loco, así que a mí no me hagáis ni puño de caso, que es lo que yo digo siempre. Y como os digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando vengan oportunidades que vienen siempre y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.